Sos un viaje a la luna, es que conmigo te vas Es que conmigo te vas La música prende el toque, mato a la acera Un mambo que revienta Vuelven locos mirando tu cuerpo, me acerco de a poco y pienso en llevarte en mi nave a pasear un viaje a la luna en la orilla del mar y hacerte olvidar todo aquello que te hace pensar, besarte la boca y comerte como un animal, llevarte al cielo y contar las estrellas. Mi bella, ninguna se compara con ella. Yo te aseguro que nadie borrará mi huella, ni este momento aún será tu te este regalo La música aprende. Después de toda la noche bailar, nos vamos bonito gozar. Y ese cuerpo quiero tocar, haciendo locura hasta delirar. Y hoy se prende algo para motivar. Comencemos a ponerle. que no mata. música prende el toque, mato a la acera.